Bien, bueno, comenzamos con el tema de hoy. Vamos a repasar rápidamente expresiones regulares, que se correspondían con algunas operaciones este, con lenguajes. Eh, vimos la clase pasada de que las expresiones regulares definían lenguajes regulares y ahora vamos a ver la recíproca de eso. Bueno, eh, no, volví a hacer lo mismo de la otra vez. De que habíamos definido como un lenguaje era una, un conjunto de, de palabras, podíamos hacer operaciones de conjuntos, que son las cuatro, de cinco primeras, o sea, más bien operaciones, algunas en el caso de vacío, bueno, una constante, y las últimas tres ya involucran en sí la naturaleza de que los elementos de los lenguajes son palabras, la concatenación, este, potencias de lenguaje que es no repetir, insisto acá, no es repetir varias veces una palabra, sino tomar las concatenaciones de n palabras del lenguaje original y la clausura de clean, que son todas las concatenaciones posibles, finitas, de elementos de L. Para alguna de estas operaciones había, habíamos definido las expresiones regulares con, correspondientes vacío para el lenguaje vacío, la, la expresión regular símbolo aquí en negrita que corresponde a un singulete, la suma para la unión, juxtaposición para la concatenación, la expresión regular eh, vacía, eh, eh, palabra vacía para el singulete palabra vacía y estrella para la clausura de claim. ¿Sí? Acá está la, la definición recursiva del conjunto de las expresiones regulares, que son expresiones simbólicas. Y para cada expresión regular definíamos el lenguaje denotado por esa expresión, también lo definíamos por recursión. Bien. Entonces, vimos que para toda expresión regular podíamos encontrar y habíamos construido recursivamente un autómata no determinista con movimientos eh, silenciosos, además con un invariante para la construcción que era que tengan un único estado final, de manera que el lenguaje del autómata sea exactamente el lenguaje denotado por la expresión regular. Y ahora vamos a ver el teorema de Kleene que dice que toda eh, todo lenguaje regular es denotado por una eh, expresión regular. Sí. O sea, y también va, va, va, a venir, va a venir dado por un algoritmo. Eh, vamos a dar, lo que vamos a hacer hoy es dar el, el algoritmo, pero la prueba no la, la vamos a omitir. Es una prueba por recursión, por inducción, y después voy a dar una, una idea muy breve de, de, de por qué funciona. Eh, así que, de, de hecho, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un Epsilon NFA, un autómata no determinista con movimientos silenciosos. ¿sí? Vamos a otra vez tomar el caso particular de un estado final y vamos a construir recursivamente una expresión regular que denote el lenguaje de ese autómata. Ahora bien, eh, la restricción a autómatas de un solo estado final no, no es ningún problema, porque cualquier palabra aceptada por el autómata A termina en algún estado final. Entonces lo único que hace falta es eh, para para un autómata que tenga más estados finales, simplemente el, el lenguaje aceptado es la unión de los lenguajes que llegan a cada uno de los estados finales, y por ende entonces, si tuviera expresión, una expresión regular que denote el lenguaje de las palabras que llegan a cada estado final, basta que tome la suma de las expresiones regulares de esas expresiones regulares para obtener una expresión regular para el lenguaje aceptado por un autómata general. ¿Sí? Bien. De ahora en adelante, ajá, la, la recursión eh, va a ser en, en, en la cantidad de estados. Y lo que me iba eh, a adelantar a decir es que vamos a omitir esta función ahora, la función L de la expresión regular. ¿Sí? la voy a dar como, como implícita, en el sentido que voy a escribir una expresión regular y a la vez voy a estar hablando, con la misma expresión voy a estar hablando del lenguaje que denota, ¿sí? para escribir un poquito menos, porque si no se me va a ser complicado Volviendo al hilo, como decía, la, la recursión para hacer la, la definición, la construcción de esta expresión regular, la voy a hacer en el, la cantidad de estados del autómata. Entonces, para definir la expresión regular que denota el lenguaje de A, voy a utilizar, voy a pasar a un autómata más chico, y voy a suponer por hipótesis inductiva que la tengo definida, a la expresión regular para el más chico, y con eso me fabrico el del más grande a los efectos prácticos de la construcción, lo que voy a hacer es ir borrando estados, ¿sí? voy a borrar el QC, ya, ya les voy a mostrar cómo, pero voy a necesitar tener anotado, ponerle en una libretita, voy a tener anotado qué estados todavía me quedan, ¿sí? entonces va a haber un conjunto, un conjunto que voy a tener anotado, R que voy a llamar, R mayúscula, y ese conjunto es, van a ser todos los estados que estoy considerando en este preciso momento. Y cuando quiera pasar al autómata más chico, voy a sacar un estado de ese conjunto R. Bien, entonces vamos entonces a, a ver cómo funciona esto. Entonces arranco con mi autómata Tiene los estados Q0 hasta QR el alfabeto, la transición, estado inicial Q0 y estado final Q sub F, o sea, F va a ser algún número entre 0 y R, que va a ser el estado final, y entonces el lenguaje de A va a ser denotado por esta expresión regular. ¿Qué significa este símbolo? Significa, son las palabras que arrancan en Q0 el, el, la expresión regular que denota el lenguaje de las palabras que arrancan en Q0 en el estado inicial llegan a QF y los estados que, estoy, que están habilitados son todos son todos Q acá entre paréntesis voy a poner el conjunto de estados que están habilitados ¿sí? entonces, los dos subíndices, en este símbolo, en esta expresión los subíndices, el primer subíndice indica de dónde salgo el segundo subíndice, ¿a dónde llego? Y entre paréntesis pongo los estados que, están, que estoy considerando, el subconjunto de estados que estoy considerando. En general, si R es un subconjunto de Q, entonces L sub NM de R van a ser las palabras que arrancan en QN, terminan en QM, y que solo involucran estados que están en R. ¿Sí? O sea, R es la, la restricción, ¿a dónde me restringo? Bien. Ahora una palabra que esté en, en LNMDR en este lenguaje ¿sí? puede pasar por el lenguaje, por el, por el estado por, en el cual arrancó varias veces. ¿sí? O sea, puede ser que podría ser algo así: una palabra alfa que esté en este lenguaje. ¿Sí? Que tiene, eh, o que esté denotada por esta expresión regular, como dije antes, voy a utilizar estos símbolos para denotar tanto una expresión regular como el lenguaje representado por ellas. ¿sí? Voy, a, voy a evitarme, eh, voy a hacer una mínima confusión ahí para no tener que escribir tanto. Ahora, supongamos que alfa es una palabra que está en este lenguaje. Sale de N, llega a M, y solo pasa por estados de R. Eh, eh, cuando la consume la automata, podría de todos modos pasar varias veces por QN. Podría repetir estados, y en particular repetir el primero. Sale de QN, va consumiendo alfa 1, y de repente cayó de vuelta en QN. Y sale de vuelta, consume el alfa 2, y cae de vuelta en QN, y finalmente consume alfa 3 y llega al estado M. ¿sí? Entonces nosotros vamos a aprovechar, vamos a descomponer este, esta palabra en los pedazos donde aparece N repetidas veces o no. ¿sí? Entonces, vamos a descomponer este, este lenguaje en dos pedacitos. ¿sí? Vamos a llamar y su n y por, por inicial eh, a todas las palabras que salen de Qn y vuelven a Qn sin pasar en el medio por él. O sea que voy a, descompo voy a pensar que aquí descompuse de tal manera que en el trayecto que se consume alfa 1 no paso de nuevo por Qn. ¿Sí? Y además, entre paréntesis, acuérdense que está la restricción sobre cuáles estados estoy trabajando. Entonces, este lenguaje escrito de esta manera van a ser las palabras que salen de Qn y vuelven a Qn sin pasar en el medio por él y que solo involucran estados de R. Y F sub Nm va a corresponder a este último pedacito, son las palabras que salen de Qn y llegan a QM sin pasar nuevamente por QN. O sea, descompuse en los pedazos que pas en los cuales aparece, me fijé en, los en la parte donde aparece QN, ¿sí? y descompongo de esa manera la palabra. Y en este último pedacito sale el QN y no aparece más QN hasta el final inclusive. Entonces, y además, como tengo el, el parámetro este de restricción, solo me restrinjo a estados de R. ¿Bien? Entonces, este lenguaje, finalmente, va a ser hacer una palabra de IN, otra palabra de IN, y finalmente alguna palabra de FNM. Acá puedo repetir tanto como quiera y voy a terminar llegando a M. Puedo, puedo pasar por n todas las veces que quieran y después llegar a M. Y esto es lo que dice, lo, lo que voy a hacer a continuación. Vamos a ver una, la, la, la fórmula para eso. Entonces, repito las la definiciones de estos conceptitos que hemos introducido. L, N, M, r son la forma, las palabras que van, se consumen yendo de QN a QM y pasando solo por estados de R. IN de QN a sí mismo, pero sin repetirlo, y FNM de QN a QM sin repetir QN. Y siempre, en todos los casos, entre paréntesis, me dice, solo te puedes mover por estados que están en el conjunto R. Entonces, así quedaría descompuesta la palabra, eh, un ejemplo, eh, la palabra alfa de la primera anterior, entonces estoy repitiendo dos veces algo de IN y termino con algo de FNM. Entonces, esencialmente, en esta primera capa del algoritmo, el lenguaje NM va a estar definido por, de dos maneras distintas, según el caso de que el estado del cual arranco sea el mismo que el al que llego, y en ese caso, si, si salgo de M, el lenguaje de las palabras que salen de n y llegan a, a N, es simplemente repetir pedazos que corresponden a el fragmentito IN, entonces es IN estrella, acá. Si N es distinto de M, o sea, salgo de QN y llego a QM y son distintos, entonces, lo que tengo que hacer es repetir varias veces trayectos que me lleven de QN a QN varias veces, y finalmente en algún momento tengo que ir con el lenguaje que va de N a M, que ese le, le denot, lo denotamos por FNM. Bien, entonces ahí tenemos el, el, un primer paso de la definición recursiva. bien. Este, continuamos, vamos a cómo definir estos IN ¿sí? los IN como lo habíamos definido todos los que iban de QN a sí mismo pero sin repetirlo entonces analicemos qué forma tengo de salir de QN y llegar a QN sin pasar por QN entonces lo que puedo hacer es salir con una transición, o sea, una palabra podría ser la forma A, beta B. Entonces para consumir esta palabra tiene que haber alguna transición A que salga de QN, algún estado que como no puede ser QN, que ser, este QT tiene que ser distinto a QN, de QT, se consume beta sin pasar por QN hasta QS, y después de QS tiene que haber una transición B a QN. ¿Sí? Lo interesante es que después de haber descompuesto de esta manera el camino, este pedazo del medio ya tenemos un nombre para eso, porque es el lenguaje de las palabras que arrancan en QT, llegan a QS, eso es LTS, pero ahora hemos quitado un estado, porque ahora estamos diciendo que no pueden pasar por QN, acá en el medio. Entonces ahora el conjunto de estados habilitados es más chico. Entonces ahí andamos bien porque la definición recursiva ahora está apelando a palabras, a lenguajes, definido con un conjunto R más chico, y entonces como es finito, esto va a terminar. Entonces, con esta, esta componente, que me diría? Que lo que tengo que hacer es fijarme todas las formas de salir de QN por alguna transición a, a un estado distinto, eh, todo, me, me fijo en todas las transiciones que salen de QN a alguien distinto, me fijo también, me tengo que fijar en todas las posibilidades de que puedo llegar a QN de un estado distinto, QS, y la, el lenguaje que sale de QN y llega a QN, este I -N R, van a ser todas las formas de hacer, después de haber hecho A, tener una palabra que sea consumida entre T y S, sin involucrar a QN y después hacer B. Acá me está faltando un caso, que es el caso de que la, la palabra tenga el, el, el, el tránsito acá de QN a QN, no tenga longitud 2, sino tenga longitud 1, por ejemplo. Y esos serían todos las, los bucles, todas las transiciones que hay de QN a QN, que está acá. O sea, todas las formas, todos lo, lo, lo, los símbolos de input que vayan de Qn a Qn. Acá están incluido el caso de que haya una flecha eh, eh, etiquetada con epsilon de Qn a Qn estaría incluido en este caso. Y lo importante es que acá, para, para que ande la recursión y yo pueda sacar el Qn acá, necesito que, como bien había dicho, que Qt y Qs sean distintos de N, de Qn. Entonces ahí tenemos la definición ya recursiva de IN. Y ahora vamos al camino, el, el, último, el último segmento, que era cómo pasar de FN, de, de QN a QM, cuando N era distinto de N. Y el análisis es más o menos el mismo. Las maneras que tengo de salir de QN y consumir una palabra y que esto, eh, este QN eh, no aparezca en el medio, es hacer alguna transición a este A, recordemos que puede ser epsilon si la transición de QN a este QT, que, no es, que es distinto, es un epsilon acá iría epsilon tranquilamente, y después consumir beta desde de QT hasta QM sin pasar por QN. Entonces nuevamente tenemos acá un nombre para esto, es el lenguaje que sale de T, llega a M. Y eh, sale de T llega a M sin pasar por, estado, por el estado Q. Bien. Ahora entonces así nos queda la definición recursiva de este del de el lenguaje FNM, ¿sí? Me fijo en todas las transiciones posibles desde QN a alguna y de ahí calculo desde ese, desde ese estado veo todas las formas de, de hacer el lenguaje desde ese estado QT a QM que no involucran a, eh, que no involucren a QN y le pongo una A antes, que es la, la transición que había hecho para llegar a QT. Entonces tomo esta suma. Eh, acá hago una aclaración: el símbolo de sumatoria es sumatoria, o sea, la expresión regular suma. ¿sí? Es simplemente eso. Es una forma corta de decir: Hacer la suma de todas estas, todas estas expresiones regulares para todas las transiciones que haya de QN a un QT distinto. Bueno, y finalmente este es el algoritmo. Ahí quedó, me estaban faltando los casos base, que cuando, cuando R se me hace vacío, o antes... Pedro, me parece que te caíste. Ah, bueno, vuelvo. O sea, tu teléfono está, pero la máquina no, y la presentación tampoco. Ah, bien, bien, bien. Sí, gracias. Bueno, eh, ahí pongo la presentación. No sé qué fue lo último que vieron. Esto sí, vi, ¿vieron? ¿Hola? Bien, perfecto, Gracias. Bueno, entonces, vuelvo a poner algoritmo final. Eh, entonces, el caso base, no necesariamente tengo que bajar hasta que el conjunto de estados habilitados sea vacío, sino basta con que el estado inicial o el estado final no estén. ¿sí? Si yo acá de repente hablo de los de, los, de, de las palabras que salen de QN y llegan a QM solo involucrando estado de R, y resulta que QN no está en R, entonces el lenguaje es vacío, porque no, no hay ninguna palabra este, que, que cumpla con eso. Entonces, este es el algoritmo completo, la definición recursiva de la eh, expresión regular que denota el lenguaje de un autómata no determinista. Bien. Esta filmina la tienen tanto en mi página como en el aula virtual. Ahora yo voy a dejar de compartir para este, mostrar cómo se aplica en un ejemplito de juguete, que es el automata que está acá. Voy a dejar de compartir y lo vamos a ver en detalle ahí. Bueno, entonces arranquemos, entonces este autómata muy simple, capaz que ustedes ya se dan cuenta cuál es el lenguaje, no sé si quieren arriesgar por chat cuál es el lenguaje, alguien se anima a arriesgar, Lo que les digo como hint es que, bueno, por ejemplo, la transición de Q2 a Q0 es para molestar, no más. No, no, no juega ningún rol. Si no se animan a arriesgar el lenguaje, pueden arriesgar alguna palabra aceptada. ¿Cuál sería una palabra aceptada por ese autómata? No, no, no, bueno, no, la idea no es eh, ajá, a ver, pal, palabras con cantidad impar de B, bien, algunas de esas son, sí, bien, está bien, sí, este, está bien, muy bien, no, no, no, ahora el algoritmo lo vamos a, lo vamos a ver en detalle acá con este, con este, no es no tanto problema, lo que sí les recomiendo es que vean el, el, la definición mientras hacemos esto. Que vean la filmina mientras hacemos esto. Bueno, entonces, el algoritmo, ¿qué me dice? ¿Cuál me dice que es la expresión regular que me denota el lenguaje de este automata? Me dice que la expresión regular me, que me denota este automata es L01 de Q. O sea, las palabras que ingresan por Q0... Y llegan a Q1. Y u, u, utilizando todos los estados posibles. Ahora me van a permitir, espero que, me, que no se enojen, para no tener que escribir Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q todo el tiempo, voy a escribir solamente los índices. ¿sí? Entonces acá voy a poner 0, 1, 2. Esto va a ser el lenguaje del autómata. Ah, este A, este eh, Entonces, el lenguaje aceptado por el autómata, que por ejemplo es 3B, B, B, B, es una palabra que está en el lenguaje aceptado por el autómata. Lo que dice el, el teorema de Kleene es que es, coincide con la expresión que definimos como. El lenguaje de las palabras que son Que arrancan en Q0 Llegan a Q1 e Involucrando estados Con índices 0, 1 y 2 Bien. Que es todo el conjunto de este estado Bien Entonces ahora la definición recursiva que me dice Que L01 de 0, 1, 2 Esto es me tengo que fijar en qué caso estoy. Este es el n, este es el m, son distintos, ¿sí? Y como son distintos, esto es de la forma. Y cero, toda la forma de repetir, acá con cero, de ir, de ir y volver al cero. Perdón. Ir y volver al cero varias veces y finalmente ir del cero al uno. Voy a decirlo más precisamente ahora. Ir y volver al cero, pero sin pasar de nuevo por el cero, por, el, el, por Q0. ¿Qué, qué es, ¿Cuáles son las palabras de I0 012? Estas palabras son las que van y vuelven al cero sin pasar de nuevo por este. Sin pasar de nuevo por él. ¿sí? O sea que tenemos dos opciones. Acá está Q0. Podemos hacer algo así, o podemos hacer algo así. Después salimos de, de Cusero de alguna manera. Después viajamos por cosas que no son Cusero Y después... Volvemos a llegar a Q0. Esas son todas las formas de viajar de crucero a crucero sin pasar de nuevo por él. Ejemplo. Acá podemos hacer B, salimos por acá, y B, volvemos por acá. ¿Sí? Entonces salí y volví sin pasar de nuevo por crucero Esa es una y la otra forma es hacer el bucle, ¿Eh? o sea, lo, lo, lo que está prohibido es que en el medio aparezca Q0. Entonces yo ahora voy a catalogar todas las maneras de hacer el bucle en, en A concretamente, En A, concretamente, los bucles posibles son A solamente, es lo único que veo ahí como un bucle, es hacer A. Y acá tengo que escribir, para estar seguro que no me estoy equivocando, tengo que poner todas las formas de salir de Q0 a un estado distinto, y todas las formas de volver de QC desde un, estado, desde un estado distinto. Entonces, acá, ¿qué me estaría quedando? ¿Qué formas tengo de salir? Puedo salir con una, con una B y volver, ¿cómo puedo volver? Por una B. Otra forma... ¿Qué otra forma de salir, tengo, de, de salir? La única forma que tengo es con B Y podría volver con una C Y en el medio Prohibido pasar por q de nuevo Ahora bien Ustedes capaz que me dicen Con razón Me dicen eh, espérate un poco Porque no hay forma de salir con B y volver con C No hay, no hay ningún camino que haga eso Bueno, eh, acá está obvio eso Pero en, en, otro, en otro automata capaz que es más complicado Darse, darse cuenta si es que había algún, estar, algún camino que, que salía por B y volvía por C Lo bueno del algoritmo es que eh, No me tengo que preocupar por eso va a funcionar igual. Lo único, o sea, solo tengo que eh, tabular todas las formas de salir a algún estado distinto desde Q0 y todas las formas de volver a Q0 eh, por, desde un estado distinto. Sí, tengo que escribir la, eh, todas las combinaciones y, y no me equivoco. ¿sí? O sea, toda la forma de hay una sola transición que sale de, de Q0, la única que sale a algo distinto es B. Eh, esa es la única posibilidad, y eso tengo que combinarla con todas las posibilidades de volver desde un estado distinto. Puedo volver desde un estado distinto con B o con C. ¿Sí? Y después los casos bases se van, en, se van a encargar de la, de, de la transición imposible. ¿Sí? Entonces... Estas dos, esta, esta, estas dos secciones me dicen todas las, formas, todas las formas de salir de Q0 y volver a Q0 no involucrando en el medio estados que no son Q0. Esas son las, eh, la, todas las formas posibles. ¿sí? Bien. Entonces, ya acá... Entonces acá ya podemos escribir la expresión de I0 de este lenguaje. Todas las formas de salir de Q0, volver a Q0 sin involucrarlo en el medio a Q0. ¿sí? Y hasta ahora están habilitados todos los estados, pero vamos a ver si lo puedo escribir acá en una línea. Bien son Hace B, y haciendo B, ¿a qué estado puedo llegar? Podría haber otras formas con B, ir a otro lado. Acá haciendo B solo puedo ir a Q1, desde 1 tengo que volver a 1, Ahora, sin involucrar al cero, porque habíamos dicho que en este camino de acá no podía estar el, el, el cero, Q0, entonces saco el índice 0 hago B y, voy, y ya con ese B ya vuelve a Q0. Otra opción es que haga, haga B, Vaya, si fuera posible, de 1 a 2, sin pasar por el 0 de nuevo, hago un C y vuelvo a Q0. Y finalmente me falta poner la transición de Q0 en sí mismo, que es la última parte que aparece ahí en la filmina. ¿Sí? Así que esta este es la, la expresión de i cero en función de los l con eh, con un conjunto de estados habilitados más chico. Bien, eh, voy a repetir una cosita. La forma acá yo dije todas las formas de salir de Q0 a un estado distinto y todas las formas de volver de Q0 eh, a Q0 desde un estado distinto. Y no, no es solo fijarse en la etiqueta, sino también todas las combinaciones de estados posibles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podría haber, siendo, siendo que esto es un NFA, podría haber varios estados a los cuales salga por B. Si acá por B pudiera salir a otro estado, también lo tendría que considerar en esta... En esta suma, ¿Eh? si acá voy una flecha que va de Q0 con B a un Q3, entonces también estaría en, en esta posibilidad que tengo que considerar. De B, hago B, llego a Q3, entonces, y tengo que ver, por ejemplo, L3, 1. ¿Eh? Eh, bien. Bien. Entonces tenemos ahí la expresión de I0, ahora me falta la expresión de este, f Profe, un... yo sinceramente no estoy entendiendo nada de todo esto, me, me perdí un montonazo con esto último. A ver, eh, hasta ahora lo que estaría bueno, lo que estaría bueno es que me, me digas qué parte de la definición recursiva es la que no está entendiendo. No, no, es que, es que me perdí, digamos, los estados, ponele, donde está L01 y después está paréntesis y están los estados, entre paréntesis, eh, qué, ¿qué sería eso? ¿qué significa? Son los estados que están habilitados, o sea, porque yo, la idea, es decir, como habíamos dicho, como habíamos dicho, la idea es expresar el lenguaje de este autómata, ¿sí? ¿sí?, con una expresión regular. Y cuando yo veo una palabra aceptada por este autómata, ¿sí? ¿Cómo puede ser una palabra aceptada por este autómata? Por ejemplo, este... Vamos a hacer un ejemplito acá de palabra aceptada por este autómata. Por ejemplo, A, A, B, A, eh, B, B... Entonces hacemos A, A, B... No, esto no se puede. B, B, eh, y ahora hago A, B, por ejemplo. Esto pertenece al lenguaje del autómata. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Perfecto, bien. Eh, de hecho, eh, de hecho a, la, las palabras que son aceptadas por este autómata tienen una cantidad eh, impar de b pero no todas las que tienen cantidad impar de B son aceptadas, porque habían dado, tirado esa, esa conjetura al principio. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, esta palabra la analicemos cómo es consumida por el autómata. ¿Sí? Entonces, arranca en Q0, hace A, Q0, Después hace BQ1, BQ0, AQ0, BQ1. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos con eso? Bien. Bárbaro. Entonces, ahora a esta palabra que es aceptada por este autómata completo yo la quiero descomponer ahora, la quiero descomponer en fragmentos que involucran Q0 y otros fragmentos que no, ¿Sí? Entonces los fragmentos que involucran Q0, los vamos, a, vamos a hacer un segmentado acá de, de la palabra, vamos a ver que acá está el Q0, Sí. Es más, quisiera, quisiera hacerlo más, más chico esto. ¿Estamos? Entonces yo acá, toda palabra que sea aceptada, o sea, Acá, circunstancialmente, el estado inicial es Q0 y Q1, ¿sí? Se está viendo un poquito feo. Todas las palabras, el, el lenguaje aceptado por este autómata son las que entran por Q0 y también en Q1, o sea, pero, pero es circunstancial, lo, lo, que, lo que es importante entender todas las palabras, cómo son, ¿sí? O sea, cómo, cómo, es, cómo es aceptada cada palabra que arranca en algún estado y termina en algún otro estado. Este, por ejemplo, y en este caso, bueno, tomo que arrancan en Q0, veo que se está viendo bastante mal. Arranca en Q0, ¿sí? Y puede volver a pasar por Q0, puede volver a pasar por el estado del cual salí, y eventualmente me voy al, al estado al cual quiero llegar. Entonces, eh, eh, la, la propuesta de este algoritmo es, si quiero una, una, una, entender cómo se consume una palabra que va de un estado Qn a un Qm, este sería el n, y este sería el m, ¿sí? Si quiero saber cómo se consume, entonces puedo entender que se consume, pasando varias veces por el n, ¿Sí? Y después yendo del N al M. Y eso va a pasar en general. Todo, o sea, cualquier palabra se va a poder descomponer así. Bien. Pero entonces, si yo quiero hacer un análisis recursivo, en algún momento tengo que pasarme a, a, a considerar menos estados Porque si no, voy a seguir dando vueltas. Y no, nunca voy a terminar de decir, ah, bueno, pero ahora estoy pasando un caso más chico como para poder analizarlo bien. Entonces lo la manera que descompuse acá, como estoy viendo todas las formas, eh, estoy descomponiendo de la manera de ir, me, me fijé en todas las veces que aparece q acá, todas las veces que aparece q y esas las, las, las separé, y en el medio de esas veces no aparece Q0, porque, porque simplemente me fijé en todas las veces que aparecía, ¿sí? O sea, marqué todas las veces que aparecía Q0, y este, las la, destaquea todas las veces que aparece Q0. Y bueno, una vez que marque esas, en el medio no, ha, no hay otras ocurrencias de Q0. Entonces, ahí está el punto. El punto es que ahora, para entender un camino que va de Q0 a Q1, basta entender los caminos que van de Q0 a Q0, y después los caminos que van sin pasar por Q0 en el medio Y los caminos que van de Q0 a Q1 Sin pasar por Q0 en el medio ¿Se, ¿se entiende cuál es la idea, la, la idea original? Sí, sí, sí, creo si que yo sí Yo voy de Q0 hasta Q1 Me fijo todas las veces que pasó por Q0 Y en el medio no pasa por Q0 Entonces ahí ya me quedo con una cosa más simple Que son caminos que pasan de cusero a cusero sin pasar en el medio por él. Y entonces, ¿yo cómo hago para denotar que estoy hablando de un camino que no pasa por cierto estado? O más bien, que pasa por estos estados, específicamente. O sea, acá pasó, pues, o, o, o por cuál es estado puede pasar, mejor dicho. Acá este parámetro me dice, vos tenés permitido pasar por estos estados, los estados que tienen índice 0, 1 y 2. O sea, todos. Pero de repente acá yo sé que por esta segmentación que hice no va a pasar por el estado Q0. Entonces acá basta que considere los estados que están etiquetados por 1 o 2. Eso es lo que hice acá. Voy, puedo salir de Q0 haciendo un B. Después, alguna palabra que, que funcione, que sea, eh, que, que viaje de uno a uno involucrando solo estados 1 y 2, Q1 y Q2. Y por ejemplo, quedarme en Q1, hacer epsilon es una palabra que me. Per la palabra epsilon, o sea, no hacer nada, me permite quedarme de Q1, ir de Q1 a Q2, involucrando solo estados de, Q de, un, de Q1 y Q2. Y eh, entonces acá estaríamos teniendo en cuenta este segmento. Y este pedacito que son los bucles, ya, son la forma de ir. De Q0 a Q0 sin poner Q0 en el medio. Porque en medio de esta transición no lo pongo a Q0. ¿sí? Entonces, esta es la idea general. De que yo descompongo viendo exactamente dónde están todos los Q0. Y en el medio no hay más Q0. Entonces, por eso lo saco. Pero la definición recursiva, si te fijas en la definición recursiva, es exactamente eso. ¿sí? Ahora, si me permitís, vamos a intentar hacer ahora... Este fragmento, o sea, cuando me fijo en el último pedazo, en, el, en la última ocurrencia de Q0, en este camino de aceptación, o este viaje que va desde Q0 hasta Q1 con la palabra esta, si me fijo este, en este último segmento, acá ya no aparece, en este, en este pedacito ya no aparece Q0. ¿Eh? Entonces, lo que hago es hacer una transición, lo que hago, entonces, para, para calcular F01, 0, 1, 2, es decir, todos los estados habilitados posibles, ¿cuáles son las formas de ir de 0 a 1? De 0 a 1, usando todos los eh, estados posibles. Y bueno, las formas de hacer esto son salir de Q0 de alguna manera y llegar eh, desde ese, de, de esa transición, lo voy, a, lo voy a escribir, ¿qué es lo que me dice esto? Tengo que arrancar en Q0, hacer una transición y después... Ir de algún modo a Q1, y acá como esta era la última vez que aparecía Q0, acá está prohibido que aparezca Q0, entonces eso lo que tengo que hacer es analizar todas las formas de salir de Q0, de salir, y después algún estado y desde ese estado llegar a Q1, sin pasar por Q0 de vuelta. Entonces, la única forma de salir a algún estado distinto es la transición q 0 b 1 Esa es la única forma. Entonces, la transición posible es q 0 b 1 este, Quizá conviene, voy a escribir un momentito la fórmula original acá. Instanciado para este caso. Eh, acá teníamos la sumatoria. La suma de todas las transiciones posibles de Q0 a un QT. Eh, Etiquetada por alguna, algún símbolo C, pongamos. Y acá tengo, tengo que escribir C. Y después el lenguaje que va de 0 a T. de sin el 0. Esa sería la fórmula instanciada para el caso 01. Eh, perdón, acá este 1. Ahí está. ¿Cuáles son las formas de salir de 0 y llegar de Q0 y llegar a Q1? Involucrando solo los estados Q0, Q1 y Q2. ¿sí? y sin pasar en el medio nuevamente por Q0, son, me tengo que fijar en todas las transiciones posibles de Q0 a algún estado distinto de Q0, y para todas esas transiciones pongo el símbolo con el cual hice la transición, y después, le, la expresión regular correspondiente a ir de ese nuevo estado de distinto al 1, pero ahora sin involucrar el 0. Para el caso particular nuestro, la única manera de hacer esa transición es con una B, y acá llegando a Q1. Y entonces, lo que tengo que poner es un solo sumando, el, el símbolo es B, ya que el lenguaje el, el, al, al cual llego este QT es el Q1. Entonces, L11 de 1.2. Bien. Entonces, esa es la expresión que me da el, el, el algoritmo para F0.1. Bueno, ahora hay que hacer, aplicar la recursión, porque ahora te, ya tengo expresados I0 de 0,12 en términos de L1,1 y L1,2 de 1,2 y F0,1 de 0,12 en términos de L1,1 de 1,2. Que acá lo tengo. Entonces, basta con que calcule este término y este término para poder encontrar la expresión regular. Bueno, lo hago y este, ahí cortamos. Y es repetir lo mismo. Ahora, l uno Esto, las formas de ir de 1 a 1, involucrando solo los estados Q1 y Q2, si nos fijamos en la definición recursiva, quiere decir que son todas las formas de ir de 1 a 1 y repetir eso. Pero 1 a 1, sin repetir, pero ahora... Eh, Ajá, todas las, este y uno, son todas las formas de ir de uno a sí mismo sin pasar en el medio por él, e involucrando este, estos estados. Entonces acá había dos componentes, las formas de ir. Veamos acá con el análisis que hice. Son, hay dos formas de ir de uno a uno. Son o los bucles que haya, que no hay ninguno, o las transiciones que salgan a un estado distinto y, vuelve, y junto con las transiciones que vuelvan de un estado distinto. ¿sí? Pero ahora involucrando esto, estos estados. cuáles si me fijo acá, involucrando Q1 y Q2, ¿qué transiciones hay que salgan de Q1? Ninguna. ¿Sí? No hay ninguna transición que salga de Q1 a un estado distinto y que solo involucre Q1 y Q2. Las únicas transiciones que hay son... Eh, van a Q0. Así que esto es vacío. Pero si esto es vacío, entonces la estrella de esto me da épsilon. Porque la estrella por definición era épsilon y además ponerle todas las concatenaciones de cosas que hay acá. Pero acá no hay nada para concatenar, así que me da épsilon. Bien, entonces ya tenemos eso. Y finalmente me falta... L12, esto de acá, y este L12, de vuelta, usamos la definición recursiva, es I1 estrella F12. Esto estrella. Y f de 1, 2. Ahí está. Ahora ya sabemos que esto es epsilon. Muere. ¿Y f 1, 2 qué es? F 1, 2. Son todas las formas de ir de 1 a algún estado distinto. ¿Sí? y de ahí llegar a 2, pero no se puede ir de 1 a ningún estado distinto, solo involucrando el 1 el, el y el 2, así que esto es vacío. No hay, ninguna forma, no hay ninguna transición, de hecho, que salga de Q1 y vaya a algo distinto de Q1, cuando me, solo me estoy restringiendo a Q1 y Q2, no hay ninguna transición. Así que esto me da épsilon concatenado con vacío, me da vacío. Entonces, ¿qué tenemos en resumidas cuentas? Tenemos que este lenguaje, L112, esto es épsilon, entonces acá, este de acá, me queda, voy a tener que borrar un poco, voy a, voy a borrar este, esta parte del análisis, entonces qué tenemos tenemos que f 01 el 012 es igual a b concatenado con epsilon l 1112 esto es epsilon que esto es igual a b sí y 01 y cero, perdón, de cero, uno, dos, esto es igual a B concatenado con L uno, uno, dos, B, L uno, uno, dos era épsilon, entonces tengo B, epsilon B, más B. L1212, 2, C, o sea, B vacío con C más A. Y ahora concatenar B con epsilon me da B, y concatenar con B me da BB, y concatenar algo con vacío me da vacío, y vacío, unir vacío a cualquier cosa me da nada, así que tomo L. Entonces finalmente ahora el lenguaje, esto es igual a I0 estrella concatenado con F01. O sea, BB más A estrella B. Y ese es el final del... Este del algoritmo Vamos a hacer esto y esa expresión regular describe el lenguaje de este autómata. sí es hacer bebé o a y repetir eso y después terminar con una B. ¿Sí? Puedo hacer A todas las veces que quiera, BB B todas las veces que quiera, combinar esas cosas, porque la estrella me dice combinar esas cosas todo, todo lo que quieras, combinar A arbitrarias con BB arbitrarios todas las veces que quiera y después una última vez para terminar. Ese sería el, el fin del, del algoritmo aplicado a este autómetro. Bien, eh, voy, a, voy a cortar un segundito la grabación así hacemos alguna consulta y después volvemos eh, para sentar lo, lo que haya quedado.